Hoy vamos a, a estar haciendo un slime con UU, o sea, el pegamento UHU -U, y pegamento Unipops. Pero te recomiendo que lo hagas con UHU, bueno, no me soy esa palabra. Y también necesitas agua con nuestro dispensador especial de RPS. Bueno, yo no sé si ustedes hicieron slime con Junior alguna vez. Yo nunca lo hice. Pero lo probé hoy y me encantó, me funcionó un montón. Si ustedes no tienen yuyu, pueden usar unipots. Si no tienen Unipods usen yuyu. Y si no tienen nada, ¡a comprar! Vamos a agregar un poquito de detergente. Un poquitito de agua. Y bicarbonato. Ahora vengo. Ahí le hecho el bicarbonato acá tenemos y necesitas un, un palo pero antes tenías que agregarle borax o si no, detergente solito, no lo probé con borax pero con dos gotitas está bien vamos a ver cómo sale este slime vamos a batir con su palo ¡Hola! ¿Cómo sale? ¡Miren! Yo lo hago en una tapita de un bidón. Porque me resulta más fácil. Así como, como el original es tan chiquitito. Tiren el exceso de agua. Y bueno. Vayan juntando todo lo que queda. ¡Wow! Ay oh, como quedó. Increíble. Si quieren, para que el slime sea más frufli, pónganle un poquito de, de espuma de afeitar y listo. Ay, no, bueno, ¿cómo quedó? Ahora voy a empezar a amasar con mis dos dedos. Si les queda así no importa, es parte de ser el esmalte Luego van a ver cómo queda. Tiene como un olor de quita esmalte, pero no se lo acerquen mucho a la nariz porque les hace mal. Yo tengo cuidado porque soy un, una científica que hace un montón de cosas, un montón de cosas en su laboratorio. Que yo soy Lora y es, el, y es mi laboratorio. El laboratorio de Lora. Fíjense qué bien lo hago porque soy la mejor experimentando. Bueno. Voy a juntar un poquito más de slime que quedó por aquí. Y luego seguimos experimentando con el otro pegamento Unipax. Yo tengo de los dos pegamentos. Fíjense cómo va quedando la textura. Porque es parte de ser el slime. Tú Ay, qué Se va pegando, pero es muy bueno esto, eh. Se los recomiendo a ustedes que están mirando el video. <tose> ha sido una broma. Bueno, Así les tiene que quedar. Y ahora probamos con el Unipops. ¡Ahora vengo! Bueno amigos, seguimos con el Unipops. Vamos a abrirlo. Vamos a poner un, un chorrito. Ahí quedó. Y luego lo hacemos con otro pegamento. Vamos a echar un poquito de agua. Detergente. Ay, cómo me divierte esto hacer slime. Y un poquito de borax fácil fácil y rápido solo echen dos gotitas yo saben dónde conseguí este borax en un juguete que tenía para hacer slime vamos a revolver a ver qué tal sale hola Probé con los dos pegamentos antes, ¿eh? Vamos a retirar el exceso de agua Y, y un poquito de... de y revolvemos, revolvemos. Que esto se vaya batiendo con un palito. Y ahora vamos a enchastrar nuestros dedos. Aparte de ser el slime, que no eres salga. Bueno, puedes fallar alguna vez. Pero yo les recomiendo usar el yuhu. ¡Ay, me salió yuhu! Creo que fue ahí. Ah, porque me faltó carbonato. Ahora vengo, ahí vine, voy a batir otra vez, porque esto casi fa. Il. Hola. ahora como me rasco me gusta esto la verdad así que que adiós